Yo conozco una casa donde espantan. ¿Qué les parece si vamos a ver qué, a ver si espantan? No, <risa> creo no. que no. No es buena idea. No. No. Nada de miedo ni nada de eso. Vamos, hombre. ¿Qué tiene? No creo sí, que espanten la... al cabo. No creo que espanten. Vamos. ¿Está ¿Y ¿Y muy sí, lejos? Sí, no, no, no está creo. Tan lejos. Vamos. Está cerca. Ah. Es más, ya ven, está vamos. cerca. Vamos. Vamos. De hecho, vamos, pues vamos. llegando. Mira, ahí viene la casa. Ah, yo me estoy Mío y dicen que ahí espantan durante muchos años. ¿Qué les parece si entramos? ¿En esta casa? ¿De verdad? Aquí espantan, aunque se ve que no, pero... ¿Escalamos o okay. qué? Vamos, vamos, vamos. No hay, <risa> luz, no hay luz, no hay luz. No hay, no hay luz, luz ahí adentro, no. Dentro, no. Sí, para que vean, yo traigo una... A ver mi, mi de... okay, acá. Ah, ¿Vamos o okay? qué? Vamos, ah, sí, vamos, vamos. ¡Vamos! Vamos, a ver. Es el... Bueno, aquí, a ver, pues aquí está el Maxi, el primer piso de saber que tenemos. Ay, No es su yo digo que no espanta. Es pues, que voy a espantar. ¿Me aportas el piso? ¿Quién es <risa> <risa> uh, uh, Necesito falta poner piso <risa> aquí. <risa> arriba <¿Segundo? risa> <¿Segundo? risa> <¿Segundo? risa> no acá <el> arriba <primero> es más, no Segundo. Segundo. Si es cierto. de neta. No sé si sea cierto. Tienes La plata, ¿no? Sí, hoy, hoy, en la azotea. hay que hacer una fogata, porque aquí dicen que espaldan hasta las 3 Pues hay que esperar un rato, no a ver qué pedo ¿Aguantan o qué? Sí Árrele pues, ¿dónde? ¡Ah, qué leños! Alguien trae un encendedor, ¿qué es esto? ¿Esto no es? Me presta esta linterna, voy a buscar ¿Esto no es? Te regreso tu teléfono Ya estás, pedo, para atrás Wow, si son de hacer lumbres ver si agarra ¿Y qué tienen planeado para hacer en esta Navidad? No sé, una fiesta, algo para empezar la noche No sé, yo tenemos ¿No? ¿Tú, Cruz? Pues yo estaba planeando pasarme en mi casa un rato con mi familia, pero después pensaba irme con los compas, pero no hemos planeado. Pues si quieres ir a caerle a mi casa, caigan de todos, ahí van a llegar toda la banda. No busco más, contigo me voy. <risa> no, <risa> sí, en serio, sí. me iba a dejar toda la banda. Pues ya son ¿sí? las tres, ¿no? Ya... Dicen por aquí, me contó mi tía, ¿verdad? Que aquí a las tres era la hora en la que espantaban. En el cuarto de hasta allá abajo es en el que, según, dicen que ahí está enterrada la persona y dicen que espantan. No lo creo. Pero dicen pero pues que hay que si, hay que averiguar, si ¿no? <risa> hay que carlarle sí, no Ya que estamos aquí. Nada, pero dicen verdad. que dicen que nada más es de tiene que ir a uno por uno, o sea, Voy yo primero, okay? pues, o qué? No? ¿no? No, ¿no? Eres el puntero, eres el bueno. Eres pues, a deje, pero me da miedo, güey. Ya hambre. Tú eres el que nosotros te seguimos. Pero nada, nos trajiste que aquí, no, hombre? Pero bueno... Eh. Ser valiente. No... ¡Qué ¡Y les dije que aparecía aquí arriba! ¿Es ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, ¡Qué Sí, sí. Aparece de la nada. Sí, ¿no? Es fantástico. Está chido, la neta está chido oh. bajar para allá abajo. ¿Sí? En las escaleras. ¡Uh! Está Órale, ¿quién sigue ¿quién, yo sigue? Yo. ¿quién sigue, ¿Quién sigue. ¡Ay, ¡Ay, me espantaste no sí, ¿Por qué gritas? Sí, chido. Yo quiero ir. Oh. Vale, vale, vale, me das permiso. <risa> <risa> <risa> Oye, oh, otra dale? vez ese grito Ya, en serio, ya no, no, no, no, no, no, que no, no, no, no, no, Ya, ah, en serio. Pues voy, ahora yo no. Creo que ahora falta. va! ¡El último! ¡A ver, qué! A ver. Se me hace que me están choreando ustedes. ¡No, de verdad! ¡Gu! no ¡Uy! faltas tú, Shirley. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! Ay, ¡Uy! Ay, Ay, no, ya está haciendo no, mucho frío, ¿no? Sí, no, no ya, no, pega, no. pega acá el frillecito, güey, oh. dañan. Y la neta, ¿no? ¿no? Creo que la leña ya se está acabando. Sí. No Quiero sí. estar malo. No, pero pues ya no escuchabas? hay, no, nomás no. era eso. Nada, sí. nada. nada, no. no? no. Bueno, que ya se está tardando en regresar. Sí, güey, ¿no? ¿no? sí, chas. No regresamos rápido. Ah, bueno, pues no, se quiere cobrar los gritos, no se quiere cobrar. nos quiere espantar. Sí. ¡No puedo! ¡No puedo! No manches, hay que ir a ver, voy, vamos a checar a ver si no mames, qué tal? ¡Chirlé! ¡Chirlé! ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué? No no, ¡Eh! A ponerla. No mames. A ver, vamos pues para ver Ay, qué, ¿qué te pasa. Se da miedo. La ¡Eh! ¡Eh, hey, hola! Chile. Nos estará chorreando. Ay, ya, de bromear, Chile. Ahora vamos a Me si encanta. La bromita ¡Ah! ¡Ah, es la nueva. Es ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ey! ¡Estás bien! ¡Ya! ¡Ya! ¡Chirley! ¡Esa broma ya no! Oh. ¡Ahhh! ¡Chirley! ¡Chirley! ¡Chirley! ¡En serio, Chirley! ¡Ya! ¡Ven! ¡No es gracioso! ¡Chirley! Oh. No. ¡Acá hay un cuarto! ¡Pírate! ella nos quiere espantar chile chile Ya quieres, no, hay tiempo que... Chirle, no, no, se no hubiera haber chile chile chile chile chile chile chile chile chile chile chile chile chile chile No chile no, no. No chile